Ya estamos de regreso con lo anunciado y vamos a hablar de un tema clave, además también para el tema de las bacterias, ¿no? Estamos hablando de probióticos y prebióticos, ¿qué tanto ayudan a las alergias? Estamos ya aquí con la especialista Katherine Cántaro, que sí como siempre nos vienes a dar todos los conocimientos que necesitamos. Katherine, bienvenida. Muchísimas gracias. Es importante mencionar que son cosas diferentes, pero que trabajan en conjunto. Ajá. Los probióticos son las bacterias intestinales uh -huh. y los prebióticos son el alimento que le da de energía a la bacteria. Y todos tenemos de manera natural eso. Exacto. Ambos. Los probióticos los tenemos de manera natural. Ya. Los prebióticos tenemos que ingerirlos con la alimentación que escogemos en el día a día. ajá ¿Y qué relación tiene esto, doctora, con el tema, por ejemplo, de las alergias? Uh -huh. Lo que pasa es que todos tenemos con una cantidad de probióticos. El problema es que cuando tu alimentación no es balanceada, ricas en frutas y verduras y fibras, los probióticos se van como desequilibrando. Uh -huh. O sea, hay en una menor cantidad. Y lo que se ha demostrado es que la alergia, que es una hipersensibilidad, tanto por algún alimento o por algo que oliste en el ambiente que a otras personas no les haría uh -huh. daño, pues hay personas que son más sensibles y los probióticos, cuando están en niveles más altos, pueden ayudar a que disminuya la todo, toda la alergia. Ah, o sea, son alimentos recomendados para personas alérgicas. En en los prebióticos. ¿Ya? Porque los probióticos son las bacterias intestinales uh -huh. que tienen que ser equilibradas. Ah, Ay, mira, y de estos alimentos, eh, ¿qué tienen? Probióticos, prebióticos, hay que diferenciar. Ajá. Prebióticos, entonces, vamos a tener en fibras activas como, bueno, en realidad todo va a tener una cantidad significativa uh -huh. en frutas y verduras, uh -huh. pero las que les hemos traído son las que tienen el niveles un más altos, uh -huh. como van a ser la tuna por ejemplo, mm. las zanahorias las mandarinas, pero no le quiten porque uno lo pela la mandarina y le quita todo lo blanquito, sí. no se la quiten esa es la fibra activa que va a alimentar ah, a la, la bacteria, que comerlo con todo, todo y las ramitas, eso Ajá. que a veces y es, y eso es eso difícil es pasar, exacto o sí. la o el la naranja. de naranja, o sea la naranja es buenísima y justo tiene estas bacterias, está esta previo Perdón, uh -huh. el alimento, pero ¿qué hacemos? Lo exprimimos y solo sí. nos tomamos el juguito y ya. dejamos de la, y botamos ¿Y qué tengo que hacer entonces? Entonces, si te vas a hacer el jugo, te comes lo que quedó, no lo Ay, botes. Ah, ya, o sea, corto mi naranjita, sí, la exprimo y, y lo que como. queda, voy comiendo. Lo voy comiendo, ah. que ese es el alimento para la bacteria, el prebiótico. ¿Y qué truquito hacemos para que nuestros hijos se lo coman? Porque es lo más complicado, sí. ¿no? Por ejemplo, mis hijas también dicen, no, papá, a mí no me gusta con los ají. Es que sí, sí, no es sí. lo sientes, Lo que pasa es que ahí sí Oela, es una cuestión de... de hábito desde ¿Eh? muy pequeño. Uh -huh. O sea, acostumbrarlos sí. a, que, a que lo coman, porque ya cuando son más grandes se hace difícil, pero no imposible. Uh -huh. Entonces, no acostumbrarlos a los jugos, sino ir presentándole los gajitos de los diferentes tipos y variedades de naranja que tenemos. Aquí también vamos a tener los duraznos, ¿Ya? buenísimos, no tanto en almibar, sino en el durazno normal, que también tenemos que acostumbrarnos no, no, no, a comer. No la no. la caiga, el tomate, y en general, estos son prebióticos. Y en el caso de duraznos, que sí es mucho más fácil que lo consuman, tengo que. para los le sacamos la cáscara. Uh -huh. ¿Es ¿Tiene igual eh, la, la propiedad? No, bueno, la cáscara también va a concentrar. Igual uh -huh. tenemos que lavarlos bien, pero... El cuando son más chiquitos, pues se, se les dificulta, pero en la medida que puedan tener uh -huh. más acceso a los alimentos, pues no dárselos todo en purecitos, sino no, sí. en general picarlos muy pequeño para que lo pueda deglutir. Uh -huh. Ese sería. Y ahora vamos con los probióticos, uh -huh. porque hemos hablado de que son estas bacterias que vamos a encontrar en algunos alimentos que right. sí los contienen. Uh -huh. Tenemos el caso del yogur. El yogur puede ser un muy buen alimento rico en probióticos, pero va a depender que podamos leer la etiqueta, porque hay yogures que son pasteurizados. Ajá. Si hay un yogur pasteurizado, en realidad pasó por un proceso eso de cocción, o sea, me mató las bacterias. Ah, o sea, no entonces tener, no es... Por entonces, más que no, me diga ahí la etiqueta, etiqueta probiótico, yo no? compro eso porque dice es probiótico, Eso hay que revisar, ¿no? que diga, porque en general todos los yogures van a tener probióticos, uh -huh. ahora hay que también, eh, hay yogures que son más azucarados que otros, que es. vamos a... hay que Sí, este azucarado es más para niños, personas que están haciendo actividad física, nosotros los, los comunes mortales tenemos que irnos por este, yogures sin, sin dulces, sin añadidos. Pero o sea, sí es recomendable el yogur, porque en eso también a veces yo veo que hay como una polémica, no que algunos sí. dicen que no, que el tema es pura azúcar y que no contribuye en nada. Usted que... No, en realidad es un muy buen alimento si podemos equilibrarlo y si podemos escoger una versión sin azúcares añadidos, uh -huh. en donde nosotros le podemos añadir la fruta para que tenga claro. un sabor, si es que no les gusta tanto, pues sería una buena opción. Hay otros alimentos fermentados, Entonces, todo lo que son encurtidos son ricos en probióticos. Uh -huh. Hay lo que se llama también el chucrut, que es una bebida fermentada de leche, que también ah, puede ser... Y cuando hablamos sí de alergias... Sí, sí, claro. ah, mira, Lucho la conoce. Sí, Percito, sí. Claro, claro, solo que claro. en el Perú no hay mucho, no hay eh, mucha difusión, no hay mucha difusión, ni mucho consumo de alimentos uh -huh. fermentados. Uh -huh. Pero en el caso de las alergias específicamente, el poder consumir los probióticos, o sea, prebióticos todos, todos uh -huh. tenemos que consumir. Pero cuando tenemos niños muy alérgicos, los probióticos del chucrut, el kimchi, el yogur podrían ser beneficiosos para disminuir el impacto de pues todo este proceso de alergia que claro. puede ser respiratoria Oye, o pero, cuando les salen eczema es. o bolitas. Eso es bueno, Catri, eh. lo que nos manifiestas porque entonces, eh, muchas personas, incluso cuando están desarrollando un tema de alergia, evitan comer cítrico. Pero, sin embargo, vemos aquí que los cítricos sí ayudan. No, sí, y de todas maneras hay que ver que no haya ninguna otra condición, uh -huh. o sea, men, eh, comentarlo con el médico. Hay algunas otras opciones de consumir los probióticos, como por ejemplo el enterogermina, pero uh -huh. es un tipo de bacteria. Uh -huh. Y en el colon tenemos un montón de bacterias y hay otros beneficios también, no solo a nivel de alergia, sino también uh -huh. a mejora del sistema inmunológico para eh, prevención de otras infecciones. Ah, miren, también el manejo de la ansiedad, del estrés, si una persona tiene más equilibrado el colon, termina beneficiándose y el manejo de las migrañas, o sea, ah. hay varios beneficios de tener la flora intestinal equilibrada, tanto con los prebióticos que van a alimentar a las bacterias uh -huh. como los propios probióticos en buena cantidad. ¿Y, ¿Y todos estos alimentos que están acá son buenos para el tema del colon también? Para, también. Para, para o sea, manzarlos? el tomate, caigua también. Sí, pero igual todo va a depender de la, de la dosis, lo importante es que tengamos por lo menos cinco porciones de frutas y verduras a lo largo largo del día y que no sea pues el famoso lechuga tomate pepino, ah, que es claro, lo único que, que tiene la clásica. Sí, no. No, y palta, falta tenemos... también. Y palta, y palta, palta. que no está mal, pero termina siendo una, una ensalada muy limitada cuando tenemos tantas opciones de verduras de y en el naca, Perú tenemos caiba, mucho ¿no? acceso, ah, no, caiba, mm. no es muy costoso, uh -huh. así que mientras más podamos incluirlo en nuestra alimentación, mejor para diferentes problemas de salud, para prevenir y para tratar. Perfecto. importante. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros y por traernos estos consejos sin duda para mantenernos saludables. Cada día se aprende más, ¿no? La diferencia entre prebióticos y probióticos y aquí tienen los prebióticos. Sí, o no. Lo aprendí. Excelente, Salida excelente. De, eh, <risa>